Mira, monstruo, esto es un LSD. Con esto te olvidas de todo lo que necesitas saber. Pruebalo Listo, olvídate. Viaja. Y no, a mí sí me gustaría como conformar una familia, como. ¡Ey, boludo, tranquilo! Esto a mí ya me pasó. Lo que tienes que hacer ahora, estamos al viajado. Relajarte, cerrar los ojos. Pensar en tu novia, en tu familia, en algo lindo tuyo. Hacemos una cosa. Toma una seca, una seca y vas a ver cómo se te pasa a todo. Toma Toma una seca. Hey, te va a salir bien. Relájate. Pensar en algo lindo. Tranquilo. Es un mal viaje, nada más. La adrenalina es la única droga real que nos permite vivir la vida como es de verdad. Atravesar los límites de la realidad para realmente vivir el cosmos. El cosmos es lo que está detrás de cuando tú cierras los ojos. La adrenalina real es la vida que tú tienes dentro. Y eso es lo único que te da vértigo. Nada más te puede dar vértigo en esta vida. Solo la adrenalina a través de lo que tú vives dentro de ti cayendo y subiendo. Únicamente eso es lo real lo real es vivir y vibrar no pensar, solo sentir eso es lo real el skate de verdad es caer para poder subir hacia las estrellas el cielo, el cosmos vibrar con el cosmos porque el cosmos es el dios de verdad y nada más y el universo te cobra, weón. ¿no? Ese el único que te cobra con factura exacta. Si sos bueno o malo, te la cobra, weón. ¿no? O sea, te la cobra. A vos o a tu familia. Las cosas se dan, ¿no? weón. Las cosas se dan. ¿no? Ayunar, pensar y aguantar. Paciencia, paciencia. La gente no está, no está preparada para la paciencia. Como tener Yo preferiría una niña. No sé tú te prefieres niño please más a message sirvió... Bueno, no, men. Buenos días, weón. Hey, te quedaste dormido mucho rato, Parce. Bueno, vamos a divertirnos hoy, Maricarela. Me, Parce, no te había contado, pero hoy tenés la cita con mi jefe. Es a las 8 de la mañana. Son las 3. Tenés 5 horas, Parce. Andate a tu casa, Parce. ey Parce. Hoy. Hoy. Despierte, weón. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale, parce vea, es a las 8 de la mañana, es en la dirección que le dije la vez pasada. Mi jefe se llama Claudia, ya sabe, weón. Vaya, coma algo, o tu hermante si quiere, se baña, se perfuma, se pone bien bonito. ¿Listo, parce? Hágale, ya sabe, no me puede quedar mal.